Vamos a ver entonces cómo completar la tarea de la semana 3. Si entramos en la tarea, en el punto 10, más allá de todo el ejercicio de Word, pide eh, subir el trabajo terminado en PDF al aula virtual para completar. Lo que van a ver es acá abajo una especie, una especie de informe del estado de la entrega. Y acá un botón Agregar Entrega. Hacemos clic en este botón. Y nos va a aparecer un área eh, donde podemos arrastrar el archivo eh, al estilo del Google Drive. La idea es abrir una ventana de explorador, ubicar la, el archivo terminado, en este caso es el PDF, que es este de tarea de semana 3. Podemos ajustar un poco las ventanas y finalmente arrastramos el archivo sobre esta, esta zona, este sector. y guardamos cambios entonces van a ver en el estado de la entrega que aparece su su archivo subido eso es todo